ha llegado chicos Muy buenas chicos, bienvenidos Espero que estén de verdad que muy muy bien Yo la verdad que estoy muy muy feliz Hace mucho tiempo que no grababa un video en el día Más específicamente son las 9.50 de la mañana O sea, es raro que yo esté grabando videos tan temprano chicos Pero bueno, como les decía chicos Por fin el día tan esperado para muchos ha llegado ¿Y a qué me refiero? Pues Atención si, sí, chicos, por fin después de creo que como dos meses que lo anuncié, voy a hacer el video de el GTA V original. Así que bueno, y eh, bueno, que necesitamos para hacer este video, chicos. Necesitamos una unidad lectora de DVD. Bueno, y por qué? Porque lógicamente son 7 DVDs, si no estoy si mal. Vamos a ver, 3, 5, 6, 6, chicos, son 7 DVDs exactamente, aquí podrán ver esta belleza, ya les muestro más a detalle Bueno, antes de mostrarles todo, todo esto, vamos a hacerle una pequeña modificación el computador Que es poner a funcionar la unidad de DVD, ya que la tengo habilitada para poner 4 discos duros que tengo funcionando Entonces, deben un segundo chicos, pongo la unidad de DVD a funcionar y les muestro a detalle esta belleza Vamos a ello bueno chicos, ya hemos configurado la unidad de DVD Ya la he puesto a funcionar en este momento Si le doy por aquí a expulsar Pues se supone que la debe de arrojar Vamos a mirar Ahí está chicos, bien Quiere decir que se ha funcionado, se ha hecho bien la configuración Y bueno, entonces qué es lo siguiente Voy a mostrarles detalladamente cómo es el GTA V original Para PC, vamos a destaparlo Bueno, antes de destaparlo vamos a dar la vuelta Para que tenemos a Trevor Para que tenemos también nuevamente XE Grand Theft Auto 5 El símbolo de Roadstar Vamos a destaparlo chicos no conozco muy bien esta saga Pero pues muchos sí la conocerán Muchos me dejarán pues, en los comentarios cómo son los nombres de, de estos personajes Bueno por aquí tenemos el CD1 Por aquí tenemos el CD2 Sin es este CD2 Vamos a quitarlo para que vean el otro Por aquí tenemos el CD3 chicos también lo pongo derecho para que lo vean Vamos a poner CD2 en su sitio CD4 como el 5. Este ese es el Franklin. Es si lo conozco un poco. Por aquí también tenemos a este. Es el seed 6. Y abajo tenemos a este que ese si no tengo ni idea el 7 chicos Básicamente este es el GTA V Corina la verdad que es muy muy bonito Le agradezco mucho a Daniel Herrera que fue el que me lo prestó Todos los créditos a él, le estaré dejando abajo de este video la descripción del canal de él para que vayan a visitarlo Está muy muy hermoso este GTA V chicos, la verdad que sí me gustaría comprarlo Pero pues creo que vale más de 100 mil pesos colombianos, que son como más de 30 dólares en este momento desafortunadamente pues, no tengo mucho dinero, pero bueno, vamos a esperar que mejore la situación. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno chicos, no siendo más, vamos a instalarlo. Voy a ir poniendo CD por CD, va a salir el instalador, entonces yo les iré mostrando cuando va poniendo CD por CD para no ser tan largo el video. Una vez finalice la instalación, espero que no salga ningún error para instalarlo y vamos a jugarlo un poco a ver qué diferencia hay entre el GTA 5 original al pirata al que le hice el video y dejé un list que por cierto creo que tengo que no volverlo a subir ya que lo eliminaron en YouTube, en Mediafire. Bueno chicos, iniciemos. Bueno, bueno chicos, ya ha leído el GTA V original Vamos a ponerlo a instalar Disc 1 sale 7,95 GB O sea, cada disco se supone que es de 8 GB Doble capa, debe ser cada disco O sea, que el juego va a ser pesadísimo, pesadísimo Vamos a ver dónde lo instalamos ya que no tengo mucha, mucha memoria Está, Vamos a seleccionar español Está español Latinoamérica, no, español México Vamos a ponerle aceptar como les digo chicos, iremos usando CD sí por CD sí para no hacer el video tan largo y nos vemos en un instante. El último, chicos. Voy a empezar, chicos, a ver qué tal corre este juego. Bueno chicos, después de un rato de instalar este juego, que fueron se nos dio el 7 CDs, que la verdad, como les decía, me tardé bastante, bastante, sí, exactamente 7 CDs, fue muy, muy demorado pero pues pero como les digo que valga la pena Y aquí ya tenemos el GTA V con su respectivo launcher Y bueno chicos vamos a ver si tiene algo distinto el GTA V original Al pirateado que uno puede sacar por internet Y bueno no haciendo más chicos creo que este video ya está alargando mucho Vamos a ver qué trae este increíble GTA V totalmente original Vamos a ello bueno, bueno chicos, ya he iniciado el GTA 5 original. Vamos a ver qué diferencias hay. Esperemos a que cargue. Se este momento todo va normal como el que ya tenía pirata. Espero que no se sé, tenga algo distinto. La verdad, según lo que estoy viendo la las versiones, como que lo dudo. La verdad creo que perdí el tiempo. Bueno hasta el momento así carga todo tipo de GTA entonces pues por ahora vamos a esperar eh, así nuevamente cargan los GTA sin no mal, excepto el online creo que carga un poquitico diferente acá nos dice loading story mode no recuerdo que okay, el GTA cargara tan lento Vamos, no, sorpréndeme. oh chicos ya aparecemos desde un punto no sé por qué no sé por qué como les digo permítanme pongo un trípode para jugar más tranquilo bueno, bueno, chicos, lo que veo que creo que está pasando, está sucediendo. Bueno, podemos notar que inició en modo de ventana de Windows. Algo que veo que ha sucedido es que, ¿cuál es que subía? Lo que estoy viendo es que parece que lo instaló encima del GTA V que ya tenía. O sea, que el error que cometí aquí es que debí de haberlo desinstalado. No lo hice. Lo que veo es que, pues sí, efectivamente, a iniciar de la, desde donde iba. O sea, como les digo, creo que no hay nada distinto exactamente de GTA 5 original. Básicamente lo que hice fue perder el tiempo, y, chicos. noto un poquitico mejor los gráficos. No sé si el pirata los disminuirían para optimizarlo máximo en cualquier tipo de computador. noto un poco mejor los gráficos. Noto que los mandos están mucho más fluidos. Pero como les digo, creo que es exactamente lo mismo creo que no hay ningún cambio chicos, bueno la verdad que ha sido una decepción pensé que iba a ser distinto como les digo, lo único que noto diferente es que los gráficos juego un poco más fluido no sé qué tengas que ver pues porque supuestamente como les digo he instalado el GTA 5 original el que tenía era pirata Creo que esto es lo que ha pasado Y bueno chicos, yo creo que vamos el video hasta por acá No hubo como tal nada especial O sea, sí, cierto Este es el GTA V original que he instalado Pero como les digo, no he notado ninguna diferencia A excepción de que lo noto un poco mejor eh, Más fluido, más fácil de manejar Pero bueno chicos Pues ha sido una aventura que la verdad quería hacer Este juego la verdad que es muy muy hermoso Así tipo original como les digo, en este momento de segunda, se juego vale como $5,000 pesos colombianos, que son como $30 dólares. No creo que lo compre, pues porque lo tengo pirata, simplemente lo pedí prestado. Nuevamente, muchas gracias a Daniel Herrera, que el que me lo prestó. Como les digo, aquí, en el, aquí estaré dejando en la descripción el link del canal de él para que vayan y se suscriban. Y bueno, chicos, vamos a dar el video hasta por acá. Espero que les haya gustado. Por favor, sigan en sintonía con el canal porque vamos a traer nuevas cosas. Van a llegar nuevas cosas al canal chicos, en este momento estamos en 2418 suscriptores, vamos a ver cómo nos va. Y bueno chicos, voy a ponerme a editar este video y no siendo más, no olviden suscribirse, apoyarme, que crean que soy yo bastante para futuros sorteos y muchas cosas más. A no siendo más, muchas gracias y hasta la próxima, bye bye, los quiero.